¿Qué tal amigos de Aldía? Nos encontramos acá desde el sector Galo Galoplaza, lugar donde se ha reportado un nuevo hecho violento. A esta hora una persona habría sido asesinada, según los primeros detalles que se registran en este lugar. Como ustedes pueden ver la aglomeración ciudadana allá, la Policía Nacional también se encuentra en este punto. Han realizado el acordonamiento del área. ...pues para evitar que los ciudadanos pasen a este, a este sector donde se encuentra la víctima... ...y también vemos a sus familiares eh, llorando alrededor de, del cuerpo, cerca del cuerpo... ...también vemos a los familiares, a los miembros de la Policía Nacional... ...que están en este lugar, también este, dando la custodia respectiva... ...se está verificando si en este sitio hay cámaras de vigilancia... ...que pudieran eh, ayudar con el tema de la identificación... ...de este nuevo hecho violento que se registra acá en el Cantón Quevedo. Esa es la información, amigos, del día que les podemos llevar. El cuerpo ya de esta persona se encuentra ahí, sobre la acera. Está cubierto con una sábana que los moradores mismos lo han colocado. Aún no conocemos los detalles, la identidad de esta persona... ...pero la Policía Nacional ya está realizando el respectivo trabajo... ...aquí en este punto de la Plaza Esa es la información que se registra desde el Cantón Quevedo a esta hora. Eh, ciudadanos, internautas que siguen en nuestra página, estamos en vivo, como les informamos, estamos en vivo desde acá del sector Galo Plaza en el Cantón Quevedo. Todavía no se conoce pues, la identidad de la persona oficialmente, la policía está tomando los datos, los familiares de él están allí, donde ustedes pueden ver en las tomas, están eh, cerca. Esto se registra cerca del cementerio general de acá del Cantón Quevedo en el sector Plaza. como les podemos eh, informar a ustedes, esto se registra muy cerca de lo que es el cementerio general del Cantón Quevedo. Bueno, los moradores también están un poco asombrados con este suceso, no saben cómo se llama eh, el ciudadano que está acá. Algunos también han venido corriendo al ver eh, que la policía llegaba a bordo de motocicletas y patrulleros para ver qué es lo que ha pasado. De acuerdo con las versiones de, de los moradores y según lo que ellos conocen es que esta persona se encontraba acá eh, específicamente allí sobre la acera cuando habría sido baleada por unos ciudadanos que llegaron hasta este punto, le realizaron múltiples impactos de, detonaciones de, de balas y posteriormente escaparon aún la policía está tratando de verificar si existen cámaras de vigilancia o si algún ciudadano observó algo más que pudiera lograr a la Identificación de los presuntos responsables de este nuevo hecho de sangre que marca la jornada acá en el Cantón Quevedo. Ayer también se registraron tres muertes violentas en lo que es el sector, en lo que es el sector de el desquite, esto es en la parroquia Viva Alfaro, en la zona del Camal Viejo. Allí se registraron tres muertes violentas también, dos en horas de la tarde y uno un poco más ya en la noche. Ahí vemos a la Policía Nacional que está tratando de ingresar a ese domicilio. Como ustedes pueden ver en las tomas, tienen cizallas, equipos tácticos. Está el GOE específicamente, vemos ahí el GOE tratando de abrir esa puerta para ingresar hasta esa vivienda. Ahí van a tumbar, van a tumbar pues la puerta para ingresar a, a, esta, a esta vivienda. ...que ustedes pueden ver allí en las tomas... ...en este momento van a hacer una requisa... ...dentro de este hogar... Eh, vemos a la Fiscalía... ...también personal de la Fiscalía... ...personal de la Fiscalía... ...que ha llegado también hasta este punto... ...bajo su autorización... ...fue que miembros de la Policía Nacional... ...realizaron... Eh, ...la apertura... ...de esta puerta... ...en lo que es esta vivienda... ...que ustedes pueden ver aquí en las tomas... ...al momento se realiza lo que es un allanamiento van a ingresar a la vivienda, no se conoce por qué motivo eh, la persona fallecida se encuentra al pie de esta casa también se encuentran sus familiares aparentemente no habría nadie, ya ha ingresado un miembro de la policía nacional, se está esperando que ingrese el resto sí, para los moradores también es, es una sorpresa no el hecho de que de que se esté, el hecho también de que se esté realizando el allanamiento en la vivienda justamente al pie donde se encuentra el cadáver de, de una persona, no, no se explican por qué motivo están tratando de ingresar a esta propiedad. Bueno, pero todo esto como aquí mismo recalca la Policía Nacional se está realizando con la orden de la Fiscalía, que es la persona que está atrás de camisa blanca junto a una persona de blusa roja, ellos son miembros de la Fiscalía. Las personas que vemos aquí en pantalla serían los familiares de, de esta víctima, de esta nueva víctima de acá del Cantón Quevedo. Ya también ha llegado el personal de criminalística, también está aquí ya el carro forense que ha llegado de acá muy cerca, dado de que eh, la morgue está aquí también a varios metros de distancia, está relativamente cerca la morgue del cantón Quevedo. Eh, se va a realizar ya en estos momentos también el levantamiento del cadáver de esta persona que ha sido asesinada al pie de esta vivienda, donde hace pocos minutos, como les informábamos eh, miembros de la Policía Nacional realizaron la apertura a las fuerzas de esta puerta para poder ingresar en su interior. Hay un solo miembro de la Policía Nacional, el resto fueron impedidos por uno de los oficiales. Todavía no se conoce por qué motivo es el que realizaron eh, el ingreso hasta esta propiedad. Bueno, eh, ya oficialmente se conoce que la persona fallecida es Joel Braulio Barreset, Barresueta Veloz, eh, de 24 años de edad, de acuerdo a la información que el equipo periodístico de Aldía ha logrado recabar la información, oriundo dicen del Cantón Mocache. Reiteramos, la persona asesinada en estos momentos acá en el sector Galoplaza de la parroquia 24 de mayo, estamos eh, hablándoles desde el Cantón Quevedo, es Joel Braulio Barresueta Veloz, de 24 años de edad. Reiteramos, la persona asesinada que ustedes pueden ver en estos momentos en las tomas es Joel Braulio Barresueta Veloz, de 24 años de edad. Hasta su hogar eh, la, ha llegado también miembros de la Policía Nacional han ingresado. Ahí podemos ver el, el ingreso de los miembros de la policía. Están pidiendo también pues, que, que la gente se retire un poco. ...de lo que es acá el área de acordonamiento... ...que ustedes pueden observar... ...están aquí las motocicletas... ...la policía ha ingresado armada... ...aparentemente los presuntos responsables de este hecho... ...aún estarían en la parte interna... Eh, ...aparentemente las, las personas... ...según lo que nos han informado... ...miembros de la Policía Nacional... ...que habrían realizado este hecho violento... Eh, ...se encontrarían dentro de esa vivienda... ...o esa es la información que fue entregada por eh, los ciudadanos a la misma policía. Por ese motivo es que han ingresado hasta esta propiedad de manera eh, violenta, como ustedes vieron, eh, rompiendo las seguridades para poder ingresar hasta esa propiedad. Reiteramos, la persona asesinada, de acuerdo a la información que mantiene eh, en, hasta este momento el equipo de Aldía es Joel Braulio Barresueta Veloz de 24 años eh, según los testigos también en la información que mandan le decían alias El Burro, alias El Burro sería pues la persona que ha sido asesinada bueno la persona asesinada sería Joel Braulio Joel Braulio Barresueta, Barresueta Veloz, ese sería el nombre de la persona que en estos momentos ustedes ven aquí en pantalla, la nueva víctima mortal acá en el Cantón Quevedo, pues sería Joel Braulio Barresueta Veloz, Joel Braulio Barresueta Veloz es la nueva persona que ha sido asesinada hace pocos minutos acá en el sector Galo Plaza de la parroquia 24 de mayo. Aquí también veíamos en las tomas a los familiares de, del, del joven, veíamos ahí en las tomas a los familiares del, del, del joven eh, de 24 años de edad lamentarse cerca del cuerpo no sobre lo que ha ocurrido, de acuerdo con las versiones que han enviado hasta eh, el equipo de Diario al Día ...esta persona ha sido identificada también con el alias de El Burro... ...el alias de El Burro tendría esta persona... ...sin embargo su identidad pues eh, oficialmente es... ...Joel Braulio Barresueta Veloz... ...Joel Braulio Barresueta Veloz... ...es la nueva persona asesinada acá en el Cantón Quevedo... ...no se conoce el motivo exacto por el cual eh, miembros del grupo... De, ...de operaciones especiales GOE ingresó hasta esta vivienda... ...sin embargo pues... Observamos el momento y lo transmitimos, ustedes también lo observaron el momento en el que estaban con un equipo especial rompiendo las seguridades de esta propiedad e ingresaron hasta esta casa que ustedes pueden ver en estos momentos en las tomas. La provincia de los Ríos pues ya registra más de 70 muertes violentas y hoy en la mañana en una entrevista que daba el jefe del distrito quevedo Mocache Wilson Torres manifestaba que los equipos tácticos estaban trabajando acá en este punto se escucha también se escuchan golpes dentro de la vivienda no se escuchan golpes dentro de la vivienda se escuchan eh, que golpean puertas Sí, ese es el trabajo que está realizando eh, la Policía Nacional que está en el interior de esta casa. Se escuchan golpes en estos momentos en las puertas del interior. Lo que se presume, según eh, los moradores, es que allí en su interior pues habrían las personas estarían las personas responsables de este hecho de sangre. En el interior estarían, según los testigos, las personas responsables de este hecho de sangre. Para los moradores esto es, es, es sorprendente, ¿no? Esto es sorprendente porque aquí específicamente en la calle Amazonas, de acá del sector Galo Plazas es una zona tranquila, específicamente este punto es lo que ellos mencionan, es una zona tranquila por lo cual les sorprendió el momento que escucharon la ráfaga de tiro y al salir de sus viviendas a ver qué era lo que pasaba, se encontraron con este suceso acá en el, al pie de una de las viviendas de, de sus vecinos. Y posteriormente también vimos que la misma Policía Nacional abrió de manera violenta las seguridades de esta casa e ingresaron hasta allí. Ahí podemos ver en las tomas también que la policía se encuentra en el interior eh, con luces, con linternas, también eh, realizando la requisa respectiva dentro de la propiedad no, no han manifestado todavía el motivo por el cual han realizado eh, ese suceso. Hasta este punto también ha llegado eh, la Fiscalía Nacional para avalizar el trabajo que está llevando a cabo pues, los miembros de la Policía Nacional, eh, como ha sido el, el, la apertura de la puerta del ingreso a esta vivienda. Por ese motivo también está acá la fiscalía. Vamos a tratar. Vamos a, a tratar de darnos la vuelta para poder dialogar con eh, el representante de la fiscalía que se encuentra acá en este lugar también. Esa es la información amigos que podemos ver, específicamente el, el señor fiscal y su representante también han avanzado hasta el otro lugar, como ustedes pueden ver en las tomas, han avanzado hasta el otro sitio para dialogar con los familiares de la víctima, que como les explicábamos hace un rato pues ha sido identificado como Joel Braulio Barresueta Veloz, ahí vemos a la fiscalía también dialogando con los familiares de, de Joel Barresueta están entregándole eh, información concerniente a este tema que eh, enluta pues, a otra familia más de acá, del cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. De acuerdo a las versiones recogidas por el equipo periodístico de El Día, al hombre lo identificaban con el alia de burro, se encontraba acá en este sector y según las primeras versiones de los moradores, fue baleado cuando se encontraba al pie de esa vivienda pero no conocen exactamente quiénes serían los responsables. Es por eso que la misma Policía Nacional decidió ingresar a ese domicilio para tratar de encontrar indicios que aporten a lo que sería la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos. Yo les explicaba a ustedes hace pocos minutos que esta es la calle Amazonas, eh, y Álamos, calle Amazonas y Álamos del sector Galo Plaza. Aquí, muy cerca de aquí, está ubicada la morgue, la morgue del Cantón Quevedo. Es por eso que la ambulancia de medicina legal llegó inmediatamente. A los pocos minutos de ocurrido este suceso, arribó hasta acá el, la, la ambulancia de medicina legal. pues eh, Vamos a leer un poco los comentarios también de nuestros internautas hasta que se realiza este trabajo de levantamiento de cadáver, donde ustedes pueden observar, hay una multitud de ciudadanos también acá a espera de que se cuente detalles sobre este nuevo hecho violento. Eh, de acuerdo con los moradores, de acuerdo con nuestros internautas, es lamentable, dicen, lo que está ocurriendo acá en el Cantón Quevedo. Ahí vemos salir a los elementos del GOE con sus equipos tácticos, no han sacado mayores indicios, ahí van saliendo ellos con sus equipos, con cizallas y, y con su equipo también que le denominan el bobo. no El bobo que es el aparato con el cual tumban puertas, eh, también está siendo llevados en estos momentos por elementos del de GOE. Ya saliendo de la propiedad, hay un miembro de criminalística, le está entregando a la Fiscalía Nacional detalles de lo que habrían encontrado en la parte interna, aunque... Salieron sin ningún tipo de evidencia, salieron acá sin ningún tipo de evidencia, vuelve a ingresar un elemento de criminalística, vuelven a tomar otros indicios en la parte interna. Ahí vemos a la fiscalía también obteniendo datos de parte de un miembro también de la Policía Nacional de lo que habrían encontrado allí adentro. Nuestros internautas pues se encuentran asombrados de que en Quevedo todos los días matan, dice Anabel Ibarra. Sí, lamentablemente ayer se registraron también tres muertes violentas en lo que es la parte sur, cerca del puente sur, en el sector El Desquite. También se registraron tres muertes violentas donde hay un hombre herido también, recibió un roce de bala en la cabeza y un tiro en el pulmón. Ahora se encuentra también hospitalizado acá en una casa de salud del Cantón Quevedo. Allí murieron también dos personas, que era el taxista del vehículo que realizaba la carrera y una mujer que acompañaba a la hora herido. Horas después también se registró otra muerte violenta en el mismo sector, con diferencia de pocas cuadras. Y sobre ese caso, pues la Policía Nacional manifestaba que eh, cuando ellos llegaron a, a realizar las indagaciones respectivas, se encontraron con que el lugar había sido... Eh, limpiado, decía el coronel de la policía, no había un solo indicio balístico que aportara a la respectiva investigación, por lo cual le sorprendía, por lo cual le sorprendía pues a ella. A él, como mencionaba el coronel, le sorprendía a él el hecho de que tal vez los mismos delincuentes que realizaron ese hecho violento tuvieran la oportunidad y la paciencia de bajarse y recoger uno a uno los indicios balísticos que habían dejado como evidencia de ese nuevo hecho violento. Eso se registró anoche en el cantón Quevedo. Aquí vamos a mostrarles la imagen de la persona que la Policía Nacional ha identificado como la víctima mortal de este nuevo hecho violento. El hombre se llama Joel Braulio Barresueta Veloz. Ahí en imágenes ustedes pueden observar la foto del hombre que ha sido asesinado acá en la calle Amazonas y hablamos del sector Galo Galoplaza en la parroquia 24 de Mayo. Esa es la información que les podemos llevar. Eh, amigos internautas, vemos intenso movimiento de la policía, pues equipos tácticos han sido traídos hasta este punto. Han sido. Eh, equipos tácticos han sido traídos hasta este punto también, porque es denominado una zona conflictiva por la misma Policía Nacional. Este sector donde en estos momentos nos encontramos realizando eh, la transmisión. ...es denominado una zona conflictiva por miembros de la Policía Nacional... ...así consta en sus registros de georreferencialización... ...que es lo que ellos denominan los puntos calientes de, todo los, de toda la provincia, ¿no? Acá en el Cantón Quevedo este sería uno de esos puntos calientes... ...que la Policía Nacional tiene en la mira. Bueno, ahí vemos a, a la Policía Nacional, la criminalística... ...realizar la, la, la toma de indicios, ya en estos momentos también... Eh, ...para quienes nos preguntan en qué parte de Quevedo es... ...esto se está eh, registrando, Iván León que nos pregunta... ...en la calle Amazonas y Álamos, en el sector Galoplaza... ...de la parroquia 24 de Mayo diagonal o, o al frente de la primer puerta del Cementerio General del Cantón Quevedo. Esto es muy cerca del Cementerio General del Cantón Quevedo. Justamente esta calle donde se ha registrado esta muerte violenta de un hombre a quien han identificado con el alias de Burro, pues, se registró eh, muy cerca de la primer puerta del Cementerio General del Cantón Quevedo. Bueno, ahí vemos, ahí vemos a, a la Policía Nacional también este, realizar, su trabajo, realizar su trabajo, en estos momentos están eh, ingresando también a la propiedad para retirar algunos indicios y dice Juan Zambrano ve, en dos días tres muertes violentas en Quevedo y las autoridades según no pasa nada, ya basta de tantas muertes. Bueno, para quienes preguntan qué pasó, para la persona que mandó mensajes eh, preguntando que qué pasó acá, le explicamos, aunque ya Ade Sedeño le respondió a esta persona que ha pedido información de, de manera también grosera, ¿no? de manera grosera pidiendo información que se encuentra en nuestra transmisión, eh, informarle a esta persona que se realizó una, una muerte violenta acá en el sector, en la calle, Amazonas del sector 24 de mayo, acá esto perteneciente a, a, a, perdón, a la parroquia 24 de mayo en el sector Galo Plaza. Esto es lo que se ha registrado acá. ¿Lo conocía? lo conocía. Bueno, los moradores también están acá observando el levantamiento del, del cadáver que se está realizando aquí en, en el sector en la calle Amazonas del sector Galo Plaza, en la parroquia 24 de Mayo. Ya en estos momentos el personal de medicina legal va a hacer el traslado del cuerpo de la víctima hasta la morgue del cantón hasta la morgue del cantón Quevedo. Hasta la morgue del cantón Quevedo, que está muy cerca, muy próximo a este sitio. Es lamentable todo lo que se ha registrado acá en este en este lugar, la ciudadanía está un poco preocupada, también alertada, por lo que este se ha registrado con esta persona, quien lo han identificado con el alias también de El Burro. Así ha sido identificado el hombre quien corresponde a Joel Braulio Barresueta Veloz, de 24 años de edad, oriundo de Mocache. Para quienes preguntan, ahí tenemos un mensaje fijado en el cual les estamos informando, solamente baje los mensajitos o póngale más atención si está viendo esta transmisión, está allí, el nombre de la víctima está allí, Joel Braulio Barresueta Veloz, de 24 años de edad, oriundo del Cantón Mocache, eh, identificado también con el alias de Burro, ha sido la persona que murió la tarde de hoy acá en el sector Galo Plaza de la parroquia 24 de mayo. Esa es la información que les podemos llevar a todos ustedes, eh, amigos de Al Día. Esa es la información que les podemos llevar desde acá de este sector, donde ya en este momento se está realizando el levantamiento eh, del cadáver, Aquí también vamos a mostrar la, la foto eh, en vida para quienes están pidiendo que se muestre a la persona que ha sido asesinada. Ahí está la foto en vida de Joel Braulio Barresueta Veloz. Él es la nueva víctima mortal de acá, del Cantón Quevedo. Aún no están muy claros los hechos. Hasta este momento la Policía Nacional recoge datos, tanto interno de esa vivienda como externo, que es donde eh, la persona fue encontrada asesinada, acá en la calle Amazonas del sector Plaza en la parroquia 24 de mayo. Todavía se siguen recogiendo indicios, hay miembros de criminalística, están tomando las medidas entre la acera y el lugar donde encontraron una de las evidencias, una de las... ...de los casquillos balísticos que habría sido encontrado en este punto. Es, es ahora donde ya la policía empieza a realizar su trabajo... ...a recoger las pistas, pistas que de acuerdo con el jefe del distrito... ...Quevedo Mocache, Wilson Torres, son eh, de gran relevancia... ...ya que ayudan a identificar si estos casos estarían pues vinculados... ...a otras muertes violentas que ya se hayan registrado también... ...o, o estarían conectadas. Esa es la información. Volvemos a mostrarle la, la imagen de la persona que fue asesinada en este punto. Allí está. Para quienes todavía siguen eh, conectados a nuestra señal y quieren identificar a la persona que ha sido asesinada, pues el hombre ha sido identificado como Joel Barresueta, a quien lo identifican con el alias de El Burro. Esa ha sido la información que un equipo periodístico de El Día ha logrado tener de primera mano ...para todos los seguidores de Aldía. Esa es la imagen que les podemos mostrar... ...de acuerdo con eh, los datos pues, que han llegado al equipo periodístico de Aldía. Ya la persona en estos momentos ha sido trasladada hasta el interior del carro de medicina legal. Ya en pocos minutos será retirado de aquí el vehículo y... Este, será ingresado ya hasta la morgue de acá del cantón Quevedo, donde permanecerá hasta que el día de mañana ya se le realice la respectiva autopsia, de acuerdo al protocolo legista que se lleva a cabo acá también en el cantón. Eh, Priscila de García nos menciona, Quevedo, ciudad del terror, gracias a las autoridades, dice, porque matan y roban a diario, y allí se refiere a este hecho, dice, y para ellos no pasa nada, peor para la gobernadora, está totalmente ciega, ese es un mensaje de... Priscila de García, que se encuentra conectada aquí en Aldía. Los demás ciudadanos también lamentan lo que está ocurriendo, ahí dan sus opiniones, ustedes pueden también leerlos y compartir con nosotros también esta transmisión para que llegue a más personas y puedan pues también informarse de lo que está ocurriendo acá en el Cantón Quevedo. Aquí entre los moradores hay total hermetismo, ellos prefieren no, no hablar del suceso por temor también a represalias. Ellos prefieren no hablar sobre este hecho violento por temor a, a las represalias que podría haber. Tal vez ahí nuestro camarógrafo, aquí el licenciado Guido Bricio, les muestra el lugar donde estamos. Estamos allí en la puerta de lo que es el cementerio general también. Acá muy cerca, para quienes están preguntando dónde queda esto, está allí el cementerio general. Esa es la información que les podemos llevar para quienes están preguntando dónde queda esta calle Amazonas, dónde es el sector Galo Plaza dónde ocurrió esta muerte violenta. Ocurrió muy cerca del cementerio general de acá del Cantón Quevedo. Ustedes lo pueden ver allí en Tomas, está frente al cementerio general del Cantón Quevedo. Bueno, esa es la información, ahí viene la Fiscalía. Vamos, a... Señor Fiscal, buenas tardes. Vamos a tratar de hablar breve, eh, señor Fiscal. Estamos en vivo para al día. ¿Qué es lo que le han dicho tal vez la Policía Nacional aquí en este lugar? Que se ha cometido, eh, han encontrado una persona de sexo masculino que ha sido atacada con arma de fuego, que lo han sacado de la vivienda de adentro hacia afuera, eso es todo lo que se ve, y adentro hay muestras. De que o sea, se ha cometido el ilícito, no el ilícito, sino que se ha cometido la muerte, los disparos dentro de la casa. Justo. Y ha sido sacado hasta los exteriores. Así es. ¿Hay personas aprendidas al momento? No, ninguna. No. ¿Dentro de la vivienda no fue encontrado alguna persona? No, ninguna. Okay. ¿Nos recuerda su nombre? Doctor Marco Galea. Gracias al doctor Marcos Galea, fiscal de acá del Cantón Quevedo, quien ha ayudado también con información importantísima, información supremamente relevante para lograr esclarecer este hecho. Lo que ha mencionado el señor fiscal Marcos Galea pues, es que la persona fue asesinada en el interior de la vivienda donde han encontrado evidencias que aportan a la investigación. Como les decíamos hace rato, estaba realizando criminalística y ese fue el motivo que hizo que los elementos del GOE ingresaran a la propiedad eh, rompiendo las seguridades para saber lo que había ocurrido. Esta persona, identificada como Joel Braulio Barresueta, a quien lo, lo identifican con el alias de Burro, habría sido asesinado en el interior de la vivienda y posteriormente habría sido sacado y abandonado en lo que es la acera. Esa es la información que nos ha dado la Fiscalía. Gracias a todos quienes han permanecido con nuestra sintonía. No olviden compartir este video, también seguirnos a través de las redes sociales y revisar la información completa en www.aldia.com.es. Gracias por la compañía.